Que como que se para ahí, yo le puedo dar un cortecito ahí a la base y pan, y entra del tiro del otro. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, ya salte ya si quiere, ¿eh? Vale. abre. ¡Qué calor, Julio! ¡Oh, shit, ¡Fuck